del estreno de su próxima película estamos con Matías Escarbachi que es actor, es director, es productor y entre otras cosas también es abogado y mediador, lo que es una mixura extraña, pero que supongo que ha tenido bastante que ver en lo que, lo que terminó siendo eh, esta película de, de pronta aparición que es el libro de los jueces uh -huh. que trata de la historia de dos jueces que es muy poco, muy poco vista y además en formato documental ¿Cómo llegas a esta historia o por qué querés contarla? Mira, llego un poco a través de mi primera película de los cuerpos dóciles, que también estaba vinculada al mundo del derecho, al derecho penal. En, es, en esa oportunidad seguía eh, los pasos de un abogado penalista, compañero mío de facultad. Eh, y, y bueno, y él me presenta a uno de los jueces que es protagonista de esta película, a Walter, eh, que es un juez de instrucción penal de la provincia de Buenos Aires. Y también, por otro lado, luego lo conocí por otras circunstancias, al, doctor, eh, al al juez Alejandro David, que es juez de ejecución penal. El juez de instrucción es el que, el que instruye la prueba, el que junta la, las pruebas para al principio, al inicio de la causa, y el juez de ejecución es el que se ocupa desde la sentencia hasta que se agota la pena, hasta la libertad de la causa, una vez que, que, el, que, que, el, que se produce la, la, la sanción o la aplicación de la pena. Es un momento donde la justicia está sumamente en tela de juicio sí. eh, Y vos estás contando en la película otra justicia, otra mirada de la justicia Y sobre todo la justicia penal con una mirada eh, restaurativa, por llamarlo sí. de alguna manera sí. eh, eh, ¿qué, ¿Qué tiene de particular esta mirada? Mira, a mí me interesaba eh, contar, de que, mostrar de qué trabaja un juez o cómo es un juez eh, Que muchas veces está en el imaginario pero no se sabe o no se tiene mucha referencia en qué consiste el trabajo del juez. Estos son dos jueces eh, particulares o singulares que sí, que yo creo que tiene una mirada, eh, la, la película discute también, digo, cuál es la mirada que tiene un juez o en, en el caso de. Bueno, en este caso eh, el, el mundo mediático los divide entre garantistas y, y, y más este, mano dura, ¿no? Utiliza el garantismo además como un insulto de un tiempo hasta esta parte. Claro, sí. Este, cuando yo estudiaba Zaffaroni era palabras mayores porque es un gran jurista y un gran doctrinario del, del, del mundo del derecho penal y hoy por hoy hay un sector de la, del, del, del, del sistema que se, que se ocupó de, de esmerilar su figura, no uh -huh. eh, cuando es uno de los, de los juristas más importantes de Latinoamérica. Eh, pero bueno, estos jueces sí tienen una mirada singular de ejercer su profesión, eh, pero tampoco yo los quiero como encasillar, porque no creo que respondan a esa dicotomía entre garantismo y mano dura, ninguno de los dos. Sí me da la sensación que, que están comprometidos con su trabajo y están comprometidos tanto con víctimas como con victimarios. ¿no? Sí, yo no quiero adelantar la película, pero hay algo que es muy llamativo de la película y que es si querés, la mirada humana que tiene, donde analizan un poco, digo, de esto de lo, lo restaurativo, eh, cuáles son las repercusiones que tiene el delito, de uno y del otro lado del delito. Sí. Eh, y, y además lo hacen dos figuras que son muy pintorescas desde lo estético también, también ¿no? Eh, sí, para ah, mí es importante sí. al momento de, de encontrar los protagonistas o sea, responder. yo conceptualmente respondo a dos estándares. Por un lado está el, el, el universo documental, que se va a documentar toda la información y todo y toda esa fidelidad a ese universo, pero por otro lado están las leyes, las leyes de la, de, lo, de lo cinematográfico, que tiene que ver con que es una película, que tiene que ser entre, entretenida, divertida, atractiva, tiene que tener un clima, tiene, tiene que tener... Eh, o sea, el espectador no, no debería hacerle el aguante a la película, por más que sea un documental, sino me parece que, que la película es la que tiene que tener los suficientes eh, suficientes sentido y, y, y tiene que estar articulada de manera tal que sea atractiva para la mirada. Entonces, este, me parece que la elección de los protagonistas también tiene que ver con eso, con que son muy atractivos en términos cinematográficos. Eh, esto que decís de la humanidad. Eh, mi psicólogo dice que cuando le hablo de humanidad me dice, sí, pero el ser humano también es una mierda <risa> porque bueno, lo tenemos como hicieron, algo positivo hicieron cosas feas las personas que están ahí también. no, pero ¿no? todos hicieron, hacemos cosas feas claro, vos, yo, claro, todos tenemos no, nuestras partes este, oscuras eh, está bueno como hacerse cargo de eso eh, pero sí, entiendo que también que la película despliega la humanidad en su complejidad de las personas que allí participan, no solamente de quienes están condenados, sino también de los jueces, de las dudas que tienen, cómo es estar en ese lugar, es un lugar muy complejo, de mucha responsabilidad eh, y muy difícil también, porque, porque está la aplicación de la pena, eh, también están las víctimas y están los victimarios. Yo voy a contar, hay una escena muy poderosa de la película que es en un juicio donde, donde la madre de, de un chico que fue asesinado pide estar presente. Nosotros no sabíamos para qué quería estar presente, el juez me avisa, me dice, va a estar presente, le voy a dar el permiso, no sé, no sé bien para qué, pero bueno, te quiero avisar. Y en un momento, cuando el juez no le otorga la salida transitoria al, al condenado, a quien, a, quien, a quien había asesinado al hijo de esta mujer, la, la señora pide, levanta la mano, pide hablar, eh, se pone a llorar y dice que ella lo perdona. Y que, este, perdón que me emociono, porque, porque es muy fuerte, este es muy... Este, que ella lo perdona y que, y que le dice al juez que le otorgue la salida, que, él lo, que lo conoce de chico y que, y que lo perdona. Y, y, y pide dar un abrazo, o sea, un abrazo, y él le dice: Perdóname, María, perdóname. Bueno, eh, obviamente estábamos todos muy conmocionados y estamos todos llorando por esa escena que es muy. Es muy loca y me parece que eh, narra también la locura del sistema en el que vivimos, ¿no? Este sistema que excluye por un lado, que margina y que después pide mano dura encima. Entonces la violencia se acrecienta, se arma una bola de violencia en la cual y que cada vez crece más. La solución que muchos creen es aumentar las penas para tener más violencia sobre la violencia. Bueno, es una situación muy esquizofrénica la que estamos viviendo, me parece. No, es que estabas estaba justamente diciendo esto y mientras hablabas pensaba, digo, en un momento tan punitivista donde parece que nada alcanza, hay algo que sobrevuela toda la película que es la palabra perdón sí. y el, el concepto de perdón sí. en el sentido de cuán reparador es pedir perdón, perdonar, etc. Y hay voces de los dos lados. No sé si fue una búsqueda tuya o es algo que se dio. La verdad es que es algo que... Yo a través de mi primera película me convocaron para ser parte de un grupo de mediación en la cárcel de Marcos Paz con Jóvenes Privados de la Libertad y los guardiacárceles. Se llamaba Probemos Hablando para facilitar el diálogo. ¿no? Y ahí aparecía también la idea restaurativa y la idea del perdón. Este, pero en esta película fue apareciendo la idea del perdón. Yo no lo tenía como una premisa y me parece que la película termina hablando muy fuertemente, termina hablando de eso, me parece que el tema de la película termina siendo ese, el tema del perdón, eh, que es un tema enorme, ¿no? perdonar y perdonarse. Y como ese perdón me da la sensación que, no sé si es la única manera, pero es una, es, es una salida posible para poder sanar tanto dolor. Eh, por lo menos es lo que pude vislumbrar... Que, se pudo, que pudo aparecer en las escenas y en los personajes y, y cómo aparece el tema en la película. Vuelvo a lo estético y hay algo que llama muchísimo la atención y es cómo lograste que pese a, a estar metido, filmando situaciones que eso que desde la humanidad más compleja y desde toda su complejidad, nadie mira cámara nunca, es decir, que todo el mundo, todos los, los protagonistas de ese momento, en momentos muy difíciles en algunos casos, olvidan que está la cámara presente. sí ¿Cómo logras eso? Yo creo que bueno tiene que ver con, con un poco con cómo con, con querer y buscar eso, con tener con, como premisa esa situación de acercamiento, de confianza y de invisibiliz invisibilización de la cámara, por más de que todos saben y tienen el per y me dan el permiso para, para filmar, ¿no? eh, Y bueno y a partir de eso el, el equipo también la selección del equipo. Eh, que es un equipo, trato de trabajar con, con equipos reducidos para poder estar en lugares eh, que, a los cuales son inéditos para la cámara eh, y poder acoplar, que, poder acoplarnos nosotros, que la estructura de, de producción se acople a la realidad que intervenga lo menos posible y no la realidad, digo yo también soy actor entonces muchas veces como actor cuando voy a filmar películas este, la actuación se tiene que adaptar a toda la técnica Acá trato de que sea al, al revés, ¿no? que sea el procedimiento inverso, en donde la técnica nunca puede intervenir sobre la realidad, Nunca nadie puede, digo, nadie puede, nada de lo técnico debería interrumpir esa situación real. Eh, entonces me parece que tiene que ver con eso, ese registro que se logra. También con la confianza, con la aproximación, con el tiempo, también el tiempo hace que, que la cámara se invisibilice, que las personas puedan... Este, puedan tomarlo naturalmente. Estás produciendo mucho, esta es tu segunda película, pero medio que se, se pisa con la tercera, que es la SED, sí. que se acaba de, de estrenar en Mar del Plata. Eh, ¿Cómo logras producir en cine en un momento tan difícil para la producción sí. de cine nacional? Eh, bueno, con mucho trabajo... Eh, mmm... Es complejo, por suerte siempre es, me parece es muy importante destacar la labor del Inca, me parece que el Inca es, hay que valorarlo mucho, si bien se puede mejorar, me parece que es un, es un laburo muy grande el que están haciendo y es muy importante que exista, Es muy importante que las nuevas leyes puedan, este, puedan incorporar la, la, las nuevas tecnologías, las plataformas y que las plataformas puedan eh, ser grabadas para poder aportar a al Inca y para que se pueda seguir haciendo un cine más múltiple y no un cine unívoco, este, de un solo sentido, de un solo formato, eh, me parece que es importante que haya dif diferentes este, estéticas, narrativas, imaginarios. Eh, y bueno, nada, eso, no, eh, sí, me parece que es fundamental el Inca, la existencia del Inca para poder filmar. Eh, es así, digo, sin el Inca eh, sería casi imposible poder hacerlo. Eh, y es una responsabilidad también, porque esa, esa confianza que te da alinca hay que, hay, que, hay que devolverla de alguna manera, ¿no? con mucha responsabilidad y mucho, sí, mucha, mucha entrega y mucha dedicación eh, para hacer la mejor película que uno puede hacer. Matías, muchas gracias por estar acá. Matías, autor del de libro de los jueces, que pueden ver en el Cine Gomón a partir del de 18 de mayo. Exacto, el jueves que viene. Muchas gracias. Eh, ¿eh? Gracias por estar acá en canal vos, abierto y recuerden pueden suscribirse a nuestras redes al eh, a la creo que es una es una campanita que figura acá abajo.